Encontrarás algunas estrategias para minimizar los errores ortográficos de las letras G y la letra J. No hay ningún problema si las vocales que siguen a estas letras problemáticas son la A, la O o la U. Leamoslas. Con G sería GA, GO, GU con J, J, J, El problema solo ocurre cuando las vocales que le siguen a estas letras son la E o la I. Escucha, voy a leerlas. He, Hi. ¿Escuchaste esos sonidos? Si tuvieras que escribirlas, estas sílabas, ¿cuál letra escogerías? ¿La G o la J? Es muy difícil de decirlo porque los sonidos son exactamente iguales. A continuación vamos a repasar algunas de las reglas uh, para reconocer ¿Cuándo usar estas letras? ¿Ya sea la G o la J? Vamos a comenzar con la letra J. Usamos la J cuando las palabras terminan en AG. Aquí aparecen algunos ejemplos. Caraje, hospedaje. ¿Qué palabra usarías para describir? La imagen que tienes a la derecha, que termina en o ojo. Usamos la J cuando las palabras terminan en JERO, ojería. Esos ejemplos como burbujero, agujero, brujería, cerrajería. Usamos la J cuando los verbos terminan en gear o jar. ¿Cuál crees tú que sería el verbo apropiado para describir esta foto de este grupo que tienes acá? Por último... Usamos la J cuando el principio de la palabra aparece aje o eje. En la imagen podemos ver ajedrez. Entonces el comienzo de la palabra es aje, por lo tanto debe ser con J. Ahora que has aprendido cuándo usar la letra J vamos a echarle un vistazo a cuándo usar la letra G. Se usa la G en aquellas palabras que contienen la sílaba I seguida por una vocal. Recuerda las vocales son A, E, I o, -O -U. En la imagen aparece algo que me recuerda a magia. Entonces tienes la sílaba i seguida por la vocal a se debe escribir con g. Y por supuesto lo otros, los otros ejemplos que tienen allí a la izquierda. Se usa la g si las sílabas g o gi Van antes de las letras N o M. ¿No? Agencia, Génova, Virgen, termina en N, entonces tiene el sonido G, debe ser escrito con la letra G. Por último, también usamos la letra G. Si las sílabas G o G. Van antes de las letras L, R, S o, T. L, N, S, L, T. Consulta el documento que aparece en el módulo por este módulo que estamos estudiando, para observar algunas de las excepciones a estas reglas que acabas de leer o de estudiar. Entonces, no olvides de el folleto con las reglas que se encuentran en este módulo. Gracias.